Bueno, para mí mi pelo abro o el pelo abro representa o es un acto de rebeldía y de confrontación simbólica. Es decirle a esos no que durante tanto tiempo nos han dicho, decirle sí a todos esos no. Decir si sí podemos habitar los diferentes espacios desde nuestra estética, si sí somos hermosos y hermosas con nuestra estética y cuando hablo de la estética no solamente me refiero al tema o al pelo afro sino que también hay un tema del color de nuestra piel y en ese sentido considero que tanto la piel como el pelo afro son dos elementos fundamentales que han atravesado en nuestra historia como personas afrodescendientes, en este caso como mujer afrodescendiente que hay una interseccionalidad. Entonces yo creo que llevar mi pelo afro representa un acto simbólico, un acto eh, de rebeldía, un acto de confrontación, de decirle a las personas mi pelo afro tiene que ser aceptado en los diferentes espacios de ciudad, en los espacios académicos, en los espacios laborales, en todas partes podemos estar, es decirle sí a los no.